Tengo mucho que andar la uso. Miren nomás, banda? ¿A quién tenemos aquí? Al Quique. Kikirochillo oversize. Oversize. Overs. No, dice que no pistea. güey. Dice que no pistea. Yo, yo aparecía por las caguamas, hombre. <risa> <risa> Chingado. Ya se están emocionando. Me hizo el fe hombre. No, no, no el lío, no le. ¿Qué onda no, mi Kike. No, pues si quieres right ¿Cómo anda? No, hombre ahorita. Nada, se toma Kike, nada, ni una. No, no tristeo. Nada. Pues, bueno, se respeta, va. ¿Y lo que onda? ¿Qué queda haciendo? ¿Qué? Pues Aparte de venir a visitar acá a su servidor. A visitar a la estrella, ahora que como dice el Unices, colgándome tu fama. No, se agradece, se agradece la visita. De hecho, le marqué hace rato al zorro. Ah, sí. Le marqué hace rato, y este, pero no contestó. Y no le marqué al Paco. Órale. El Paco sí le contestó por asustado. Ah. Mira, es lado, que dice, dice, es que no parece el número compadre le digo, no sea oh. foto, soy yo Oh, vea, Es que es el magnate del transporte pues. Hoy nomás, hoy nomás Sí, este Entonces Ya, me dijo, no, le vuelvo a al Kike porque se parece que ya anda 1 5, 7 no 1-4 no. carriles Ay, bueno. ¿Cómo mi Kike? Así pues, a mi Veracruz, así me metieron En una brecha ¿Ah Dos Y Hombre... ¿eh? Sí, Yo aquí no he venido. ¿No? De pura, de pura suerte en el GPS ¿eh? me, dio la, o sea, me dio la dirección exacta. ¿Ah, sí? a estos que, le preguntó a un colega. ¿Qué, qué onda que arrancía esa? Dice, ahí, dice es una calle de tierra, y dice, no tiene tierra, es la única de tierra que hay ahí. Pues aquí me metí, aquí está. esta Colimán, ahí está. Ahí está? La Colimán, sí, Colimán. Thank <sighs> you.